enviados a evangelizar cada uno debe sentirse llamado y enviado a evangelizar es el momento que estamos viviendo que demanda que los cristianos asuman esa responsabilidad de la vida misionera de llevar ese mensaje alentador transformador a tantos hombres y mujeres que lo están necesitando Anímate a convertirte en un misionero, en una misionera en tu parroquia y fuera de tu parroquia, llevando un mensaje de salvación. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.